Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un artista que es La Leche y que es posiblemente el artista chino de cómic más conocido a nivel internacional. Uh -huh. eh, os pongo en situación, ¿vale? Es un... es... Os he, tra he traído este cómic de este artista y es que este cómic me lo regaló mi amigo Edu hace unos días por mi cumple. Gracias Edo. Y voy a enseñaros un poco este cómic y voy a contaros un poquito la historia sobre este artista. Por supuesto está con nosotros Arganza para que nos dé también su opinión acerca del arte de este de este artista. Y bueno, yo este artista lo conocí hace cuántas veces voy a decir artista en este vídeo. No lo sabemos. Es contarlas ¿Cómo cada vez que es artista. Llama este Chupito. Día? Pues su nombre artístico es Benjamin y tiene un nombre real que me lo dijeron el otro día. Que ese, yo no es lo conocía, el, ese es el que quiero saber ya. Pero que eh, lo diré. Lo diré. Te lo pondré, lo pondré exactamente aquí. En algún momento lo vamos a ver. Aquí lo pondré. Yo este artista lo descubrí hace más de 10 años en, la, en el salón del cómic o en el salón del manga de aquí de Madrid y vi varios libros. De hecho, me compré dos libros suyos porque en cuanto lo vi me flipó, luego ya me dijeron que era chino y era el único artista chino que estaba en el salón del cómic que sus cómics estaban allí, pues él no estaba en el salón y bueno pues me empezaron a contar un poco acerca de él, de que era súper reconocido, que tenía un estilo no sé qué yo empecé a ver el cómic y dije no me cuentes más, si me lo voy a llevar y me lo llevé y justo este artista tiene otro cómic nuevo y es, que no es de los que tenía yo y es este, que es el que me ha regalado mi amigo Edu y que él no sabía que yo tenía los otros cómics pero eh, acertó y Caso, justo ¿no? me regaló el que no, el que no tengo ¿Casualidad? ¿Destino? No lo sé. <risa> Así que, nada, es un artista que a mí me enamoró su trabajo de color, porque, bueno, el cómic además es muy variado, pero todo lo que es el uso de los colores, veis que tiene ilustraciones como estas en las que trabaja unas gamas loquísimas. Pero vamos a empezar por el principio, porque este cómic en concreto es muy interesante porque tiene distintos estilos de acabado, digamos, ¿no? Dentro de que es el mismo estilo que trabaja este artista. Tiene partes que son trabajadas en boceto como estas que vemos por aquí tiene partes hechas en entintado y tiene partes hechas ya a color y luego al final de todo vienen las ilustraciones que fue lo que a mí me dije ¡Buah! entonces bueno el, el trabajo de este artista pues mmm, como vemos tiene un estilo bastante personal no es manga como tal de hecho bueno el manga ya sabéis que está asociado a Japón y es donde es, eh, donde imagino que surgió <risa> y, y donde, se que es, eh, donde se reconoce que es el manga no pero eh, hay muchos artistas de manga chinos. Sí y de hecho los hay muy muy muy buenos, chinos y de otras muchas zonas de Asia y yo no sé por qué, los asiáticos es que todos dibujan muy bien sí. y este tío tiene un estilo como muy personal, no es manga como tal como podemos reconocer pues yo qué sé en pues eso, One Piece o incluso Dragon Ball que tiene un estilo bastante personal pero este es como una mezcla entre manga y algo un poco más realista me parece brutal a nivel de acabados y, y yo qué sé de proporciones y tal funciona muy guay este tío suele estilizar mucho los cuerpos sí, de los aquí. personajes se ven eso, que tiene unas piernas el tío, vamos sí pero funciona, funciona muy bien, bien eh. es, es de esa gente, sabes lo típico que te dicen los principiantes que dicen no es que yo no quiero dibujar realismo entonces no me hace falta aprender anatomía ya. y este tío se con controla la anatomía brutal este tío, porque claro. cuando tú haces unas piernas que son el doble que el cuerpo no funciona pero aquí sí, aquí sí. y eso es porque sabes hacerlo o sea, consejo sí, sí, sí. para, sí este tío es muy bestia no solamente dibujando personajes sino bueno ya veis entornos pero aquí sí. por ejemplo ves Que te deja aquí hasta las líneas de perspectiva. Y es que el estilo de este boceto también es que me ve. Sí, sí, me es muy, muy, muy bueno. Y nada, eso. O sea, este tío controla mucho de todo. De todo, de todo, de todo. Sí, se nota que es un tío que no tiene carencia, así que, bueno. Además, sabe... es muy artístico, que es lo que me gusta. Que en estos que son más boceto, incluso ya se nota que el, el trazo es como muy. Eh, tiene, tiene gusto, tiene vida, ¿no? tiene, sí, es muy bonito. De hecho se separa, los artistas de manga tienen muy buen trazo cuando trabajan en tradicional mm. y ese trazo tan variado con la tinta y todos esos cambios de, de modulación que hacen pero es que aquí se nota que es diferente. entonces Yo no sé por qué decidió trabajar una parte, de hecho es que este cómic no me lo he leído todavía, no sé por qué ha decidido trabajar una parte en boceto, otra en entintado y demás, a lo mejor tiene su porqué. Luego en cuanto lleguemos a la parte de color vais a ver porque es, eh, es muy interesante cómo el color acompaña un poco las distintas escenas, yo en este caso no lo he leído, pero en, en cómics anteriores sí que ves que el color tiene que ver también con lo que te está contando y es... Eh, mola mucho, mola mucho. Bueno, pues aquí vemos, vale, no, no hay mucho que decir, el, el trabajo es muy guay y eso, estilo medio realista, medio manga, es como que me gustaría conocer los, eh, los referentes que tiene este tío a la hora de, de haber aprendido a dibujar porque... Tiene que ser muy interesante ver de dónde, ha, de dónde ha mamado sus... Sí, de hecho yo creo que es progresivo, ¿no? Porque cuando cambiamos de capítulo, aquí está todo como hecho a lápiz. Quizá hecho un poco de lápiz quemado en algunas zonas, mm. eh, pero no hay tinta. Y cuando pasamos al siguiente capítulo es todo tinta. Parece sí. que ya está entintado, es un cómic en blanco y negro, con trama, sí, con trama entre y comillas, con grises, mm. pero ya... Sí deja, es que lo sabe hacer muy bien. Escazo, muy bien. El dejar en algunas zonas sin que de repente quede un pegote y te cante, pero ya digamos que es un cómic entintado más al uso, ¿no? Sí, de hecho mira cómo mezcla, ¿eh? Esto, sí. Porque esto es, esto debe ser lápiz seguramente. Yo creo que es que no se molesta en quitar ciertas no. cosas que no estorban, claro. Claro, incluso líneas, como decías, líneas de perspectiva, líneas de encaje que la gente está muy obsesionada con mm. quitarla sobre todo en el cómic, eh, en el manga y cómic eh, oriental. Sí. Y aquí el tío lo deja y es que funciona súper bien. Sí, sí, sí. Aquí incluso cómo trabaja eso, las siluetas y sí. tal. Que eso es, es de un estilo de dibujo más eh, casi de concept, ¿no? Sí. Ese trabajo de siluetas y tal. Y lo utiliza muy bien. En cómics, en manga puros eh, va a ser difícil encontrar ese juego de, de siluetas utilizando grises y distintas gamas de gris y negro sí. y tal. Es, es algo más difícil de ver. Eh, nada, bueno, este tío además mira, te mete de repente este rollo que sí. es como súper cómic no sé, Sí, recuerdo? además va Rappi, sí. seguro que si lees el cómic pues va muy bien con la historia y, sí. y tiene una explicación Y este tío es eso, trabaja tanto en tradicional como en digital de hecho, claro, los trabajos a color luego eh, que los veremos más adelante eh, están hechos en digital todo y esto yo no sé si el entintado está hecho con... Con boli o con digital Porque esta línea, por ejemplo, es muy digital Esto no es boli ni de coña Pero luego hay Sí, un es un, un tramado Esta en realidad está imitando las antiguas tramas Yo no sé si esto tú sí, lo conoces Sí, yo las Que iban pegadas Cuando que, empecé, sí, claro, sí con... Pero por ejemplo aquí sí se ve que es digital No es una guada tradicional claro. Pero bueno, como va dejando debajo el... Está hecho en tradicional Obviamente el encaje y todo sí. Pues va dejando que se vea ese trabajo tradicional Donde corresponde y donde queda sí, bien Sí, sí Yo es que creo que tiene líneas que están trabajadas en digital Y luego otras que están dibujadas en tradicional con, sí. con tinta china o sea yo creo que este tiro lo mezcla y es como le, como le como se lo pide el cuerpo no dice claro o sea sí pues ya está sí porque aquí bueno esto la verdad que ya a veces es difícil saber si es digital o tradicional en este sí, trazos sí, sí. porque los programas digitales trabajan muy bien pero podría ser mm. tradicional sin ningún problema pero queda tan bien que para qué lo vas a quitar no sí sí, sí total Además, las historias de este tío son bastante curiosas. Yo esta, como digo, no me la he leído, pero las que me he leído eran como muy complejas. O sea, la historia acompaña mucho al dibujo y el dibujo acompaña mucho a la historia. De... Es como muy artístico también a nivel de concepto, porque sí. es como muy, eso, muy conceptual, de... va a haber gente que entienda algo, gente que no entienda nada, gente que entienda una versión, gente que imagine y se siente identificado en otra cosa. A nivel de, de historia y de narrativa es muy curioso también cómo trabaja este autor. Y ahora sí pasamos a la parte donde ya empieza a jugar con el color, de hecho ah, está interesante esto cómo pasa de, de una especie de desaturado de repente y de media y el color a lo bestia. Sí. Está curioso, no había, visto, no había visto esta página. Y aquí ya empieza la, la fiesta del color. A mí todo esto me, me flipa, me gusta mucho, no, no, me gustaría entender... ¿Qué es lo que piensa en su cabeza a la hora de utilizar el color en estas páginas? ¿Cómo decide trabajar algunas viñetas en monocromo, de repente meterte otro juego, aquí cambiar de color? El, ¿El por qué? No sé si es porque acompaña la historia, si es por... Es que no tengo idea, pero es que me parece brutal. Sí me gusta mucho. Por ejemplo, incluso las escaleras estas, así, tú dices, una escalera. Me, me, me mola mucho el, el juego de color que, que hace. Y el trazado, o sea, el, la, el trazado que utiliza este tío a la hora de dar el color. Mola mucho. Luego en las ilustraciones terminadas lo veremos un poco más en profundidad, pero vamos, ya desde aquí o sea, es muy suelto, usa muchos, mucho el, el dedito este de emborronar también, que a mí me gusta mucho cómo queda, da un toque así como muy pictórico. Eh, mola, me mola mucho. Nada, eso, eh, color, aquí ya empieza... Desde luego, vamos... El color está muy estudiado además, por eh, página por página. Sí, sí, sí. Visualmente es como, ¿sabes? Los amarillos. Eh, aquí también, dependiendo de lo que quiera transmitir, luego obviamente vas asociando y me gusta mucho los márgenes, por... que seguro que según vas leyendo la historia el margen tiene algo que sí, decir, es, es, es, todo está muy estudiado sí, obviamente. Mira, ¿no? mira por ejemplo esta, la, de repente como simplifica y no hace ningún detalle, ¿vale? te, te mete la silueta y ya está, y juega con este, y este rollo así como medio, parece acuarela pero versión sí. digital. Esta. Eh, me, me gusta mucho este tío. sí y me, y me parece que hay que tener un par para sacarse un cómic así tan sobre todo este, este cómic que debe tener pues eso mínimo 10 o 20 años uh -huh. que tuvo que ser en su momento una cosa como muy disruptiva sí, no sí totalmente ves ah, aquí por ejemplo el margen como acompaña al resto como. brutal eso aquí ya pasa a los morados sobre todo por partes de la historia yo creo que las identifica con una paleta de color muy determinada sí, sí, sí. Para crear ese ambiente, para que se entienda bien la historia, para segmentar sí. Me gusta mucho, eh, como digo, ese cambio de boceto, tinta, tal Y hay un cómic español que se llama Himawari, que creo que es de Belén Ortega, creo que se llama que es brutal y también juega mucho con eso, con unas partes que están hechas a boceto y otras partes a tintado, y, y va con la narrativa de la historia, no sé si era que el boceto era como recuerdos del pasado, y tal. Este, estaba muy interesante, ese cómic me gustó mucho visualmente. Y llegamos ya al final a la parte de las ilustraciones y como digo a mí eso, el tema de ilustraciones me gusta mucho, me gusta mucho cómo trabaja eso, esos des desenfoques de repente de, de arrastrar y, y las pinceladas porque en, re en realidad es sencillo pero difícil o sea sí claro eh. estas en concreto son como no tienen mucho mucha historia pero ya funcionan muy bien porque si luego ves las otras dices no pues tiene mucho más detalle tiene mucho más color sobre todo o estas, las pinceladas así super locas y tal pero sobre todo claro estas dices vale el color es loquísimo y tiene un montón de pinceladas por ahí que dices no no lo entiendo y tal pero esa es que es como mucho más sencilla, esa que es como mucho más sencilla ya funciona muy bien, o sea sí. ya es porque el tío este es que es un crack, o sea, si algo así más simplificado ya funciona tan bien es porque este tío sabe lo que hace. claro Hombre, obviamente cuando eres, este tío se nota que tiene, que domina muchos estilos diferentes y no le cuesta integrarlos, ¿no? que lo que nos ocurre a muchos es que nos encasillamos en sí. un estilo y este tío se nota que es experimentación total, entonces sí, claro, sí, sí. todo lo que hace le funciona bien. Sí, es, tiene un estilo muy reconocible pero muy variado dentro sí. de esa... Sí, porque por ejemplo, mira, esta ilustración está como muy mucho más pulida, muy acabada, sí. Sí. más cercana a un realismo y sin embargo esta está como las Toma manchas son más mucho más sueltas, todo. Es, sí. pero funciona bien o sea cuando dominas luz, volumen, color pues... Sí, sí, a mí esta me bien. flipa, claro. además eso que es como más rollo monocromática o casi sí. me, brutal. Y nada, tinta y color, aquí sí. es, es aquí con rollo boceto y le mete el color al boceto, o sea este tío yo creo que es freestyle como digo yo, freestyle para la vida, es como lo que le sale lo hace y ya está. Sí, además funciona también por ejemplo ahora que estaba viendo esta composición eh, un trazo así que funcione como la sombra y que no quede mm. de repente ahí que parece sí, que se te ha caído la tinta pero queda bien o sea es que queda totalmente integrado se ve perfectamente el volumen todo mm. con un trazo y sí, claro sí, sí. ahí es cuando dominas. El dibujo pues eso es lo que ocurre. Brutal. Y nada, eso, los que decíamos de color ya ahí más loco, que estos es que son, son una pasada. A mí estos es que me, me flipan, o sea, no, no sé ni qué decir. Yo empecé además aprendiendo todo el tema del color y tal, empecé a gustarme por las ilustraciones de Marta Nael, que imagino que ya la conocéis, que dibuja con colores súper locos y tal, y este tío lo conocí en paralelo a Marta y fue como, es que es el mismo rollo pero en estilo manga cómic. Cómo combina esas dos, esos dos conceptos de colores eh, loquísimos con una cosa mucho más, eh, pues eso, más de cómic, que es lo que yo empecé a consumir en todo el tema del dibujo. Yo empecé por el cómic y tal, y fue como. Acaba de juntar los dos mundos que más me gustan, uh -huh. que es la ilustración así súper loca y más impresionista de manchas uh -huh. locas y tal, con el cómic, y es como. Es perfecto, funciona impresionante. Que por Pero... cierto, en Paper Monsters tenemos un curso de color que en sí. el que hablamos de todas estas cosas en detalle mm. y en profundidad que puede estar muy interesante. Sí, que tendréis el link por ahí en la descripción. <ríe> sí, mira, además me gusta porque no se si atreve, por ejemplo, a mezclar estos colores tan empastados, que yo estoy seguro que es digital. Sí. Pero que simulan mucho la pintura tradicional y. Sí, eh, sí, sí. Y se atreve y lo hace y le queda bien. O sea, sí, sí, ha, queda es, muy bien. Sí, sí. Queda muy, muy guay. De hecho, sí, esto deben de, de muy ser muy capas guay. por encima, capas super locas ahí de color, con sí, sí, de sí, superposición sí. De, de capas en digital, brutal. Y nada, yo estas os las enseño todas porque es que son todas maravillosas. O sea, yo creo que si no las has visto, no, no, no puedes seguir viviendo. No Siempre has tenido infancia que, si no sí, has visto sí. todo esto. Como que no, súper bonitos, tío. Esta en concreto me gusta mucho, uh -huh. no sé, es que no sé, no sé, no, es, yo creo que es por el, no sé si es por el concepto en general que me transmite mucho lo que es la escena, o por el uso del color, o por las dos cosas, o por todo, o sea, es que me parece brutal. Y nada, eso, aquí colores menos, sillones menos saturados y funciona igual de bien, o sea, es que es eso. Y nada, luego aquí pues, ya te viene pues, historia un poco del tipo este, te contará un poco de su vida y de cositas, no sé exactamente lo que es. Pero bueno, un año artista a tener, en, a tener en cuenta totalmente. Año 2000. No, hostia, este tío. Un crack. Este tío, una bestia. Y bueno, muy recomendable. Muy. Para mí, este tío. Un referente, la verdad. Un referente total. No, no, no, la verdad que no conozco muchos artistas así chinos. Y es que hay artistas brutales, ya sabéis. Los, los asiáticos en general, en todo el tema de concept, son. O sea, de ilustración digital y así, lo que hay ahora, hay unas barbaridades. O sea, hay gente extraordinariamente buena, macho. De hecho, el mercado También asiático es... y el mercado chino, ¿sabes? Porque creo que es muy desconocido y hay grandes artistas. Porque es tan grande el mercado hmm. que a muchos no les hace falta, a muchas empresas no les hace falta nunca salir de China. Y ahora... Yeah. Todas las empresas europeas están intentando hacer productos que se puedan adaptar al mercado chino porque claro, es que es mucha gente. Entonces hay muchos artistas así que no se conocen. Yo, por ejemplo, saliendo ya de todo este tema, me flipan los artistas chinos del siglo xix 20 que hacían un realismo, pero académico pero no tan aburrido como el que se hacía en Europa, mm. que era todo como muy... con en bloque muy así, eran, había muchos artistas que eran clones de otros, yeah. cuando era una escuela no distinguías a ninguno de tal, y sin embargo esta gente estudiaba un montón la anatomía, incluso con cadáveres, o sea, mm. la anatomía interna, sí. y hacían unos dibujos super correctos anatómicamente muy clásicos pero a la vez con mucha fuerza mm. y ves artistas del siglo XIX principios que tú ves los artistas europeos y molan pero se ve que es rancio sabes que es un arte que dices eh, bostezo sabes está muy bien sí. y sin embargo es a esta gente y lo podrías poner en un cómic hoy mm. y quedaría increíble. increíble sabes o sea que van hay, hay mucho que explorar ahí en el, sí, en el sí, mercado sí. chino es que es, es un mundo Sí, sí. nos sí. tenemos que ir a China sí. una temporadita el... Vámonos, vámonos. David, vamos a ir pensado, a tu casa en China. Tengo pensado ir. Sí, sí, tenemos. Vale, pues nada, lo dicho. Eh, poco más que añadir. Espero que os haya gustado el cómic de Benjamin. Espero que os haya gustado este vídeo, os ha gustado darnos like. Y si os gusta este tipo de vídeos, dejadnoslo en los comentarios. Hacednoslo saber para que podamos hacer más vídeos enseñando cositas así curiosas. Y nada, pasados por el canal de Arganza. Eh, suscribíos, pasad por el canal de Paper Monsters pasaros por la web si queréis hacer el curso de color del que hemos hablado antes también y otros muchos cursos que tenemos por allí y, y poco no, más ya está que nos vemos que nos vemos muy pronto nos vamos chao chao